Hola, hola, buenas a todos, aquí se van comentando Un día a la taberna y hoy volvemos a Total War Warhammer Este va a ser nuestro capítulo número 3 en esta aventura Con el príncipe dragón Nos quedamos, vale, habíamos encontrado el heraldo del dragón Así que vamos a retarlo porque nos quedamos aquí en el capítulo anterior Vamos a retarlo, vamos a ir a por él Y a ver si lo podemos derrotar en combate este es Un poderoso dragón aguarda batalla, mi señor Sabes bien que derrotar a un dragón no es tarea sencilla Pero hacerlo te proporcionará una recompensa Además de su lealtad y su servicio en tu ejército ¿Dónde tengo que ir? ¿Dónde está? ¡Dios! Fénix Arcanos Fénix Pico Llameante Dios, yo creo que no somos capaces de reventar todo esto, eh Con el ejército que llevamos al menos ahora, por el momento no Bueno, en verdad está parejo ¡Oye! Vamos para adelante Teletransportar por 500 Vale, nos quedamos muy tocados, pero Yo creo que va a valer la pena Aventura disponible, podemos aparcarla ¿Dónde está la aventura? Misiones y aventuras El regreso del príncipe Batalla Vale, vamos a hacer una cosa Tenemos 700 Podemos meternos morraya. Porque quiero añadir morralla, literalmente Vale, vamos a añadir una de arqueros nuevo, Porque los de armadura ligera Valen más ¿Qué ha pasado aquí? Vale, vamos a coger una de arqueros para tener más eh, capacidad de fuego. Vamos a pasar el turno y vamos a quedarnos aquí. excelente población, guerra declarada. Guerra declarada. ¡Oh! Uh, uh. gente ya viene y eso está muy feo, vale, vamos a derrotar el dragón, porque este ejército, con el, lo que tenemos simplemente con que sobreviva la maga y el dragón lo reventamos, pues que además si conseguimos que el dragón legendario se nos una al ejército, lo pasamos por la piedra, vale, vamos a tratar de defendernos todo esto es morraya Vamos a coger el cuello de botella Vamos a quedarnos ahí Vamos a empezar a disparar tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, Y todos los que podamos eliminar Bienvenidos son Incluso si podemos vencer Pues mira Lo que pasa es que creo que no va a ser posible <risa> Teniendo en cuenta los números va a estar feo Pero bueno Se hará lo que se pueda Hombre los tenemos mejorados ¿eh? Con las tecnologías esta gente mete ¿eh? Veremos, veremos Veremos Eh, no, vamos a poner estos en el centro. Vosotros aquí, vosotros aquí. Ahí, eso es. Uy. Bien anchos, vale. Y unos aquí. Y otros aquí, vale. Vale, iniciar batalla. ¿A dónde vamos? Ah, digo. Vamos a avanzar un poquito. Dispara, dispara, dispara, dispara, dispara, dispara... A lo que sea, a lo que sea, a lo que sea. Vale, a los zombies. Deberíamos dispararle a su señor en caso de llegar. Vale, sí. Vamos a pegarle al nigromante si No creo que consigamos tumbarlo, ¿no? Pero si conseguimos tumbar al nigromante... Maravilloso. Está huyendo. Hombre, recibe, recibe daño, ¿eh? La lluvia de flechas que se está comiendo es bonita. Uy, uy, uy, uy, uy. Dios, cómo está formando, a dónde va? Dios, es que los zombies revientan todo a su paso. Más anchos, más anchos, más anchos. Venga, lo que se pueda Continuad aquí, venga, dadle calor ¿Por qué os cambiáis? Ah, eso es, venga, venga, disparad, disparad, disparad, que sufra su héroe No entiendo estos movimientos ¿A quién estáis disparando, chicos? ¿Aquí? Nah, no me van a hacer caso ¿Para qué? Ay, bueno, se pudo Era nuestra única posibilidad, ¿eh? en verdad Matar a su... Al nigromante Y con el nigromante muerto Todo su ejército como tal desaparece Se ve reducido a cenizas, pero... Va a estar difícil, me comentan Dios... Nah, y ya nosotros nos partimos ya en retirada Nah, imposible, imposible, imposible Se intentó, ¿eh? Bueno, ahí ya está. Un cuartito de vida. No lo hemos hecho mal, ¿eh? Bueno, en la estrategia tampoco teníamos mucha más opción, ¿eh? Pero bueno, se aguantó, ¿eh? Está media vida. Nah, ya está. Fin. Venga, venga, una descarga ahí. Vamos, eso es. Uh, con suerte lo sacamos. Es que van avanzando, tío. Hostia, están cubiertas de sangre hasta arriba, tú. Pues, con unas cuantas descargas más lo hubiéramos sacado adelante, ¿eh? Porque, de hecho, si se desmoraliza su héroe, creo que. Además, te diría que es así, ¿eh? Que todo su ejército se va. Al carajo. Vale, no se pudo, no se pudo. No insistamos. No insistamos. Venga, cargad cuerpo a cuerpo. Lo que se pueda. Eso es. Venga, con las espadas. A por Uy, nos reagrupamos, venga, pues vamos. Oh la, la 13-14. Volvemos a por ellos, cargada por el héroe. Vamos Reagrupaos. Venga, venga, venga. Aquí, aquí. Que nos infiltramos. Nah, ya ha girado toda la horda. Qué lástima, tú. Te imagínate. Que llegamos, nos colamos por detrás. Además, maneja toda la horda a su. a su antojo. Tirar fuego a discreción. Vale, vale. ¿Dónde está? Venga. Descargas. No le queda munición. Venga, ahí, cuerpo a cuerpo. Venga, venga, venga, venga. Ah, no. No se pudo, lástima. Derrota decisiva, ha sufrido una rotunda derrota. Los carroñeros se dan un banquete con tus caídos. Esta humillación recae sobre tu conciencia. Eh, pues hemos hecho un montón de bajas, ¿eh? Bueno, 65. Teniendo en cuenta que eran 1500. Lo hemos dejado muy tocado a él, ¿eh? Eso está muy bien, me gusta mucho. Lo teníamos que haber matado, tío. Nos ha faltado tan poco para poder matarlo. Venga. Vamos, vamos, vamos, vamos. No se ha podido, no se ha podido. Vamos a... Ahora, ahora, en este siguiente turno vamos a ir a por el... A por el dragón. Hemos perdido el asentamiento... Bueno, yo imagino que nos reventarán el asentamiento, pero es que este ejército en verdad lo reventamos súper fácil con el ejército que tenemos nosotros. Vale, derrota decisiva. Se, se veía venir. Ah, nos asedien o se y se van. Qué ganas de venir a hacer daño. Tengo que reparar. Sí, hay que, hay que reparar. Reparar edificio 592. Y este no me da ya para repararlo. Vale, vale. Vale, vale, vale, vale. Vamos a subir de nivel a Imric. Uy, si nos deja. Vale. Uh, ah, vale, la armadura de Kaledor ya la tenemos Vale Velocidad de Asurian No No, no me sale cuenta la, la de esta Vale, vamos a coger jefe de milicias Sí, vamos a coger jefe de milicias Y con esto Lanceros, guardia de platas, exploradores, arqueros Y Mar del Ozer. Cuerpo a cuerpo, perfecto Ya tenemos todo el jefe de milicias Maravilloso, entonces Ahora sí, vamos a ver. Ah, ¿dónde está? Vale, aquí de las aventuras. Vamos aquí. Teletransportar. ¿Cómo? Fénix arcano. Perfora, coraza, renacimiento. Dos fénix arcano. Dos fénix de fuego. Hiero titán. Constructo... Eh, esto es una salvajada Me comentan por pinganillo O sea, esto no lo podemos luchar es que encima ah, ah, ah, ah. Es que mira las experiencias que tenemos aquí En la parte izquierda Te aparece, bueno, hasta no lo ves Pero es que este dragón tiene Todas las experiencias posibles Esto es una salvajada No podemos luchar contra esto No podemos luchar contra esto Pero imposible Vamos a abortar eso Porque con el ejército se que hay ahí Vamos a abortar, vamos a Hacer la guerra contra Kadon y, y vamos a curarnos en salud Vale, vamos a pasar Ok, no podemos, no podemos repararlo Pero vamos a pasar el turno Y vamos a darle calor a este hombre Solucionamos esa guerra Es, al fin y al cabo, esa batalla de aventura La tenemos ahí cuando estemos preparados Que tengamos un ejército lo suficientemente fuerte Acudiremos allí Y ya está ¡Oh! Vale, incorpora un héroe mago en el ejército de este señor. La armadura de Caledor no es una pieza única, sino una amalgama de diferentes armaduras que han llevado sucesivamente varios héroes durante la dilatada historia de Caledor. Aún así, le falta una parte vital. Cuando Kaledor I, uno de los mayores reyes fénix, se tuvo que enfrentar a un número insuperable de corsarios elfos oscuros en el mar, decidió arrojarse a las profundidades del océano para no caer en manos de sus enemigos. Si se pudiera recuperar, aunque fuera una sola de sus piezas, el poder de la armadura de Kaledor se multiplicaría. Ah, uh. Corre el rumor de que podría haber reaparecido un fragmento de la afamada armadura de Kaledor. El conquistador Imric debe convocar un mago para que realice un ritual. Vale. Mm, mm, mm. Vale, ok, este es el que tenemos listo. <risa> Completa el siguiente rito, Invocación de Baúl Mayor. El mago realizó el ritual de búsqueda para tratar de localizar el fragmento de la armadura de Caledor, el conquistador, del que hablaban los rumores. Sin embargo, mientras lo llevaba a cabo, una oleada de energía impía brotó de repente del cuenco de las visiones y lo derribó con violencia. Por suerte, sus heridas eran superficiales, pero lo sucedido parecía indicar que alguien ya había encontrado el fragmento de la armadura de Caledor, alguien dotado de un poder oscuro. Ahora falta un ritual más poderoso para localizar el fragmento de un ritual de baúl, un ritual de baúl. Al fin y al cabo fue en el yunque de Baúl donde se fojó la armadura del conquistador. ¿Vale? Vale, tenemos al noble para subirle nivel. Contra elfos oscuros. Eh, esto que nos aumenta. La defensa cuerpo a cuerpo. Vamos a ponerle más de la espada para que tenga daño. Vale, me gusta, me gusta, me gusta. Y ya con esto... ¿Nos podemos movilizar? Sí. Vamos a movilizarnos hacia esta zona de aquí. Uh, uh, uh, uh. ¿Podemos cambiar de estancia? No. Bueno, vamos a adentrarnos. Vale. El resto de esto lo vamos a reparar. Sí o sí. 412. Perfecto. Aquí en la llena de los colmillos vamos a construir este campamento de cazadores para... Es que el coste de reclutamiento abaratado es maravilloso. Esto nos viene muy bien. Porque ¿Qué otras cosas podríamos añadir que nos pudieran servir? No, además de abaratar el coste, al fin y al cabo luego nos va a dejar eh, comerciar. Vale, me gusta. Ok, pues nada, siguiente turno. Vamos a pasar el turno y ahora bueno supongo que nos acercaremos a reventarles la cabeza a esta gente. Invasor foráneo tic tac to tic tac to De Tlacua. Guerra declarada. Parte de piños con las corta hojas. Instrucciones este uh, este es de milicias. Vale, todos los nuevos reclutas tienen más. Dos. Perfecto. Esta de aquí. ¡Qué nueva! Vamos a añadir munición de cartuchos. reduce el tiempo de recarga de las unidades de carro de Tirano. Vale, este nos viene bien porque ya tenemos uno. Disciplina naval. Vale, vamos a meter esta. Que, que no nos viene bien. Ya en un futuro luego pondremos Lanzabridos de garra de águila. Es que esto tiene una vida brutal. Son seis turnos y nos vale la pena porque ya entra en vigor. Porque ya tenemos... Eh, este tipo de ejércitos uh, uh, uh, uh. Más velocidad No, aquí Más velocidad para todos Guardia de plateada Bueno, para las unidades De a pie Me viene bien para reposicionarme, me gusta ¿Podemos ir aquí? Fuentes de la vida eterna un lancero, dos murciélagos yo con el dragón y la maga, yo creo que esto somos capaces de reventarlo hola, hasta aquí tenemos que venir en serio bueno iniciaremos la cruzada ay, no hemos visto dónde estaba el de Tlaqua. bueno, simplemente esperaremos que pase de largo y ya está Ok, nos toca. Nuestro turno. Este es nuestro invasor foráneo. Es que pinta feo, ¿eh? Me gustaría poder empezar a moverme y no... No tenemos más economía. O sea, la única economía que generamos es con las baratijas estas. Ship. Sí. Oh. Piedras preciosas. Sí, porque esto simplemente genera ingresos, producción de recursos de altilugios elfos. Bueno, esto nos viene bien. Mm, mm, mm, mm. Buena pregunta, ¿qué vamos a hacer? Porque si no comerciamos el Pozo de Gema no nos vale para nada. Vale, vamos a meter, como también es más barato, vamos a meter aquí el artesano élfico. Vamos a ver si por diplomacia... Eh, ¿Tenemos rutas comerciales con...? ¿Podemos establecer...? No. Con los arqueros podemos... Comerciar acuerdo comercial. Tiene un acuerdo comercial con los últimos defensores. Ah, nosotros no podemos. Baja. Han rechazado la oferta. Vale, vamos a tirar de... ¿Cómo se llama? Aquí, aquí. Intriga en la corte, Tlacua. Con... ¿Dónde están los arqueros? Arqueros de Orion. Mejorar relaciones. Esto mejorará instantáneamente las relaciones diplomáticas entre las dos facciones seleccionadas con un coste en influencia. Tengo 28, yo creo que los mimos del embajador nuestras embajadas se consideran territorio neutral incluso para nuestros enemigos más acerrimos. nada más lejos de la realidad claro, controlamos el ambiente y manipulamos incluso el tema de las conversaciones, así nos aseguramos de que Imric y Ilfrum estén más dispuestos a darse una oportunidad, relaciones diplomáticas más 20 mejorando total 51 vale, me gusta ahora ¿Podemos tirar...? ¡Ay, los arqueros estaban aquí! No, aún no. Supongo que... Tiempo a tiempo. Vale, ok, nada. Hemos llegado. Vale, perfecto. Pues vamos a asediar Uy, ¿qué es esto? Notificaciones de movimiento. Ah, vale. Ok. Fua. Y los pasaríamos por la piedra así, eh, ba rapidito. Venga, liberar batalla. Es que también es un asentamiento menor. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Vale. Vale, vale, vale, vale, vale, vale Uh, porque además este cuello de botella Oh, qué lástima, qué lástima Con un cuello de botella doble No lo vamos a poder tener tan, tan controlado Vale, me gusta Nos quedamos así, comenzamos el despliegue Tal y como estamos ¿Cómo vamos a formar? Esto no me gusta que se nos parta la formación Simplemente por ese emplazamiento Vale Muy anchos, muy anchos nosotros queremos controlar el mayor la mayor cantidad de terreno posible. Vale, así estamos bien, perfecto. Vale, y todo esto va a ser un grupo, perfecto. Vamos a poner a los señores, a los leones de gracia, aquí en este costado. Vale, los arqueros aquí detrás. Vale, en grupos está bien, ellos no tienen magia como tenemos nosotros. Aquí el señor en Imrik, en caballería aquí, vale, y el noble en este costado. Perfecto, vamos a coger esto para filtrarlo, vamos a llevarnos esto aquí. ¿Vale? Y el dragón. Vale, perfecto. Esto lo vamos a bloquear y esto también. trae unidades aéreas, mi señor. La reventamos. Dios, El dragón, tú, el dragón. Vale, vamos a ir con el grupo 5, vamos a tratar de dar la vuelta por aquí, ser más listos y más rápidos que ellos y con eso nos libramos de bastante. Como teniendo en cuenta que solo dura un minuto vamos a acercarnos, vamos a reventar la zona central de este ejército de zombies y ya. Ahora, ahora, cuando se agrupen en este cuellecito de botella Ah, no, no, no, aquí estamos bien. ¿Dónde está el noble? El noble no me lo ha traído hasta aquí. Ah, ¡Qué mal! Vale, estamos ya todos en formación. Vale, que empiece la fiesta. Vale, vale, vale, vale. Aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí. Ah, sí. Perfecto. Vale, los sueños de gracia aquí. ¿Dónde está el noble? Vale, el noble también lo tenemos aquí trabajando, perfecto. Tenemos opción la maga que no se meta en combate. Vale, aquí está bien. Venga, vamos a entrar en combate nosotros ya. Venga. Vale, vale, vale, vale. Venga, y los señores de clase también. Venga, la caballería aquí, vosotros aquí. Eso es. El dragón a por su señor, otra bola de fuego, no estaría mal Ahí para limpiar un poquito No, pero la bola de fuego primero Me dijo, vale me! Oh, ah, Pudo estar mejor, eh pudo estar mejor vale vale vale perfecto perfecto bueno estamos muy bien estamos muy bien vale el príncipe Imrik vamos a gestionarlo de esta forma aquí vale vamos a hacer vamos a apoyar aquí con la maga aunque no tenga... Oh, aquí hemos dejado espacio me gusta Eh, ¿Podemos lanzar la bola o no? Venga, eso es. Una buena bola de fuego. Toma ahí. Vale, vale. Bien, bien, bien, bien, bien. Perfecto, perfecto. Vale, Im Imric, échate. Inflamable. Olvidar el daño al fuego. Nah, perfecto. Maravilloso. En 3B el dragón, perfecto. Nada, nada, perfecto. Buah, el dragón empapa en sangre, tú. Uf. Vale, perfecto. Necesitamos batalla. Uf. Vale, bien, bien. Nada, o sea, era... Además, 210 bajas, 248. Es que el chorro de fuego que meten estos dos... Bah. Imposible, pero imposible, imposible que se defendieran. O sea, además, esta, este, esta facción está hecha para morir contra ti. Pero además, de verdad, para pa que lo disfrute, te lo goce. Te llegas y haces. Y fuego por aquí, y fuego desde el cielo. Victoria decisiva. Hemos erradica esta facción de la faz de la tierra. Hemos ganado un asentamiento para nosotros que nos viene genial. Ocupamos. Venga, poco a poco. Habilidad, poción de fuerza. Uh. Daño de armas básico y por penetración. Vale, maravilloso. Uh. Uh. uh. La maga sube de nivel. Cabeza ardiente más barata. Me gusta. Daño aumentado. Disfunción 35%. Bueno, entiendo que es convoca el hechizo y no le sale bien. Vale, y este señor nivel 4, maestra de la espada nivel 7. Perfecto. O sea, maestra de la espada nivel 2, que son 2 de... Son 7 de daño. Vale, en este turno, ¿qué vamos a hacer? ¿Podemos subir esto? Orden público e ingresos. Columnata. Vale, 1500. Es que al principio nos cuesta muchísimo arrancar el dinero. Ritos obtenidos: Invocación de Val Mayor. Activa ataques flamígeros. Todos los ejércitos. Dios. Armadura más 5 a las unidades de maestros de la espada de Joez. Leones blancos de cracia. Guardia del Fénix y Príncipe de Dragón. Habilidad de martillo y de Bullen. asedios. Explosión poderosa afecta las murallas y el equipamiento de asedio. Número de usos de habilidad más 3 para todos los ataques de aliento de dragón. Wow, vale, me gusta. Vale, estamos aquí, no podemos hacer nada más, nos vamos a curar y vamos a pasar el turno. Yo creo que con esto podemos darnos por satisfechos con el, el, con el capítulo de hoy. No vamos a poder ir al norte, bueno, al norte, a, hacia la zona de la aventura, pero porque ese ejército es imposible que lo podamos ah, los conseguir ahora. Los uh. exteriores han mejorado gracias al pacto de no agresión, mi príncipe. Un acuerdo comercial tal vez sea posible ahora. Además tu pueblo es experto en colocar informantes en los mercados del mundo. El comercio será tus ojos y tus oídos. Vale, ok, vamos a ponernos... No, entiendo que nos dejará... Porque siempre me manda hasta Calidor para... Bueno, entiendo porque es la... Uy, no la hemos pasado. Entiendo porque es la primera. Vale, ya, ya estamos ya estamos en amistosos. Vale, acuerdo comercial. Perfecto. Exportaciones, 62. 122. Ah, claro. Estos son mis ingresos previstos. Entiendo. Proponer oferta. Eh, aceptado. Maravilloso. Y además ahora vemos todo esto. Me gusta. Hay que ir hacia aquí. Nos tenemos que encargar de los de estos orcos perfecto vale, ¿qué nos queda? uy, más, más suyas de nivel vale, al 6, perfecto la velocidad no la vamos a coger Teniendo en cuenta lo que nos está costando movernos por el mapa, creo que nos vamos a coger esta para aumentar la capacidad de movimiento en campaña un 10% y movernos más rápido. Ya le veremos qué cogemos más adelante, pero... Uf. Vale. Vale. En acabar. Llegamos. Vale. Vamos a aumentar coste de reclutamiento 25%, rango... Aumentado, vale, 1600. Eh, me gusta, vamos a tirarle. Ok, nada, pues conforme tengamos esto, vamos a ir aquí. Nos vamos a poner en guerra contra eh, la tribu de los hojas cortas. Y nada, atacaremos. ¿Cuál es su. Quextol? Claros. Vale, pues vamos a ir. Pasaremos por aquí para aumentar un poquito el, el orden público que nos va a hacer falta en general. Y, y nada, cuando aumentemos el orden público, bajaremos para aquí hacia Claros del Sol. Claros del árbol sol para recoger los eh, fragmentos de Manolito. Y con eso, pues nada, nos vamos a despedir por aquí. Vamos a cerrar el capítulo por hoy. Y lo de siempre, recordad, espero que os haya gustado. Y nada, seguidnos en Twitter que va a estar en la descripción, tanto que como a mí, que comentamos un poquito de todo. También seguidnos en Twitch, tratamos de abrir directo todos los miércoles normalmente.